Estamos escuchando a toda la gente y todo el mundo está diciendo, queremos una actualización. Ha llegado la temporada de lanzar a todos vosotros los nuevos ítems y sorpresas que podrían estar llegando para la temporada número 2 del juego de Fortnite. Vale tío, pero tampoco te emociones. Muchísimas gracias a todo el mundo que está utilizando el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite... ...porque eso apoya directamente al canal. Así que vamos a hablar acerca de todo lo nuevo que va a estar llegando al juego... ...o según los foros, va a estar llegando muy pronto a Fortnite. Así que en primer lugar vamos a lanzar la primera idea... Y lo que más están hablando ahora mismo en casi todos los foros, tanto los jugadores como los creadores de contenido están hablando acerca de este tema y quiero que sepáis de qué se trata. ¿Estáis preparados? Nuevos ítems y vehículos. Es que no hay ningún tipo de movilización para los Lates dentro del juego, tío. Y ya que han decidido meter en la bóveda casi todos los ítems de movilidad del juego, ¿Por qué no hablar acerca de los nuevos que podrían llegar al juego y que realmente toda la comunidad lo espera con muchas ganas? Estas ideas deberían estar llegando realmente muy pronto a Fortnite para la temporada número 12. Y es que pensar que las motocicletas todavía ni siquiera han sido nombradas en el juego de Fortnite... bueno. A ver, nombrada así, pero no han sido siquiera nunca vistas en los archivos del juego. Ya sabéis que, bueno, es uno de los mejores vehículos para la movilidad personal y además cuando estás jugando en solitario. Además, también es un vehículo que podrían utilizarlo hasta dos personas dentro del juego. Así que estas cosas podrían estar llegando para la temporada número 2 del juego. Bueno, a ver, también pensar que si la acaban añadiendo dentro del juego... Las armas van a hacerle mucho daño a todos los que vayan con este vehículo. No hay ningún tipo de protección, bueno, es un simple vehículo para hacer trucos. Y quizás también podamos atropellar a diferentes jugadores e incluso matarlos. Esa sería también una de las razones por porque Epic Games podría estar añadiendo las motocicletas en el juego de Fortnite. Pero bueno, también lo podían haber hecho hace bastante tiempo. Bueno, ya que estamos, pues podríamos hablar de otra o de los ítems. Sí, va en serio. Pensar que en muchos vídeos virales, por ejemplo, ha salido este tipo de vehículos y por qué no meterlos dentro del juego, realmente sería muy divertido. Imaginaros que para utilizar este nuevo vehículo debamos subirlo hasta algún tipo de subida y dentro podamos nosotros introducirnos en la rueda. No, pero quiero decir, o sea, ¿por qué no podrían añadirlo? Si realmente se ve muy divertido e incluso podríamos romper estructuras con esto. Y ya que, bueno, pues se pueden hacer bastantes cosas con esos vehículos, ¿por qué no poner un clip con los mejores momentos y mejores lanzamientos del de carrito de compra, por ejemplo? Como en la película, por ejemplo, del policía este que va con el Sigway. Algo así también podríamos verlo en el juego. ¿Por qué no? Sería también divertido. Lo siguiente que nos ha llegado ha sido el legendario bazooka de lanzar... Eh, ¿Cómo lo llamáis vosotros a esto, por cierto? Yo es que creo que lo llamo... Lechita. Eso realmente podría estar muy, muy roto. Y dentro del juego podríamos hacer barbaridades con un bazooka de ese calibre. Es que a Epic Games realmente se le fue de las manos, por ejemplo, cuando metieron la espada. Un objeto tan roto parecía que realmente lo habían metido de manera troll. Y ya que estamos hablando de trolls... ¿Por qué no enseñar el lanzaventosas granadas? <risa> Realmente sería una auténtica maravilla ver esto dentro del juego. Y es que podríamos volver a ver nuevos ítems que por ejemplo ya estuvieron dentro del juego. Como por ejemplo las trampas de hielo o algunos ítems que están en la bóveda del juego. Pero ¿por qué no hablar acerca de este nuevo concepto? Tal y como esta trampa nos indicaría... Haría que nuestros jugadores que caigan en esta trampa bajen al 99% su velocidad. O por ejemplo, algo que pudiéramos regenerar nuestro escudo tal y como podemos hacer con la fogata con la vida. Realmente, a ver, se ven muchísimas ideas en este vídeo, pero realmente sé que muchos de vosotros quizás tengáis mejores ideas. Así que chicos, somos todo oídos y quiero que me lo comentéis debajo, en la sección de los comentarios... ...si vosotros habéis tenido o tenéis alguna idea o habéis visto algún objeto que merezca mucho la pena. Así que chicos, si creéis que pueden ser grandes objetos dentro del juego, hacérnoslo saber. Así que chicos, en segundo lugar vamos a hablar acerca de las nuevas actualizaciones y características del juego. Y es que, como no, vamos a estar hablando acerca de nuevas ideas y conceptos que podrían de nuevo estar siendo añadidos dentro del juego de Fortnite muy pronto... Lógicamente sacamos muchas de estas ideas de diferentes juegos y oye, ¿por qué no? Podrían ser perfectamente adaptables al juego. Estamos hablando en primer lugar de la Kill Cam y es que como bien sabéis muchos de vosotros habéis jugado a diferentes juegos en los cuales la persona que te mata te otorga una cámara de muerte final para poder ver cómo te ha matado tu enemigo. Y es que eso realmente nunca ha sido añadido dentro del juego de Fortnite y creo o quiero esperar que casi todos vosotros os gustaría ver algo así dentro del juego. Vale, quizás eso pues... Eh... Podrían meterlo solo en el juego de solitario, ya que si lo vemos en el juego de escuadrones o de dúos podríamos incluso también saber la posición de nuestro enemigo. Pero, ¿por qué no hacerlo en el solitario? Si sí, vale, bien, podemos ir a verlo también al modo repetición de Fortnite, eso ya lo sabemos. Pero, decirme que no sería algo realmente muy positivo para el juego. Además, las reacciones de los streamers serían muchísimo más épico si vieran cómo alguien les ha matado directamente en directo. Y es que muchos de vosotros, por ejemplo, seguro que Jugáis a Fortnite y la viciáis de una manera espectacular y apuesto lo que queráis a que seguro que en esos momentos de histeria y en esos momentos que estáis tan concentrados en el juego, de repente os habéis encontrado corriendo por el mapa de Fortnite y ¡pum! Un francotirador os ha volado la cabeza sin saber siquiera desde dónde te han disparado. Así que, una cámara de muerte, todo esto lo solucionaría. También chicos, el concepto de editar las estructuras está sobrevalorado. Y es que hemos visto a muchísimos miles de pro players editar a la velocidad de la luz, pero ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros, con los mancos del juego? Se está hablando muchísimo acerca de nuevas ediciones Que podrían estar siendo añadidas dentro del juego de Fortnite Y además, esto solo beneficiaría a los mancos Y es que chicos, pensar que si meten nuevas ediciones de edificios dentro del juego Eso solo significaría que... Pues también están añadiendo nuevas maneras de jugar al juego Ya que siempre que añaden algún tipo de movilidad o de edición Están directamente modificando el juego Me refiero por ejemplo a dobles puertas? Realmente eso es una auténtica locura, pero está una idea bastante fresca. Realmente no entiendo por qué Epic Games no ha añadido algo como esto antes dentro del juego. Pero no nos limitamos solo a ese tipo de ideas en plan puertas, sino que aquí tenéis otro tipo de estructuras que podrían ser añadidas al juego, por ejemplo, la puerta del perro. Así que chicos, además también os estaré enseñando muchísimos tipos de ediciones que han sido diseñadas en los foros. Lógicamente no están añadidas dentro del juego online oficial. Pero quién nos dice que no puedan estar dentro del juego muy pronto Así que yo creo que cambiar el sistema de edición sería una idea muy fresca para Fortnite Y es que chicos, aparte de todo esto que va a estar siendo añadido dentro del juego Si Dios quiere y los dioses nos escuchan Muchas cosas todavía han sido escondidas Para que los jugadores no las descubramos dentro de los archivos del juego Si queréis que revelemos todos los secretos que esconde Epic Games en sus archivos del juego para la próxima temporada número 2 Reventar este vídeo a likes Y si llegamos a los 10.000 likes Os prometo que subiré ese vídeo Y vais a alucinar con todo lo nuevo que va a llegar Para la próxima temporada Chicos, me despido de vosotros Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventar a likes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!